Hola, soy Andy en el año 2003. A continuación voy a entrevistar al Andy del futuro, concretamente del año 2017. Hola, soy Andy en el año 2017, aunque sigo estando en el pasado. No obstante, estoy preparado para responder la pregunta del Andy del año 2003, y espero que al final del vídeo, el Andy del presente, desde el año 2023, nos haga alguna revelación interesante. Inteligencia artificial versus revolución industrial La inteligencia artificial IA, y la revolución industrial son dos temas que han cambiado significativamente la forma en que vivimos y trabajamos. Ambos tienen un gran impacto en la economía y la sociedad, pero... ¿Cómo se comparan entre sí? Para empezar, vamos a revisar brevemente las revoluciones industriales. La primera revolución industrial ocurrió en el siglo XVIII en Europa y se caracterizó por el desarrollo de la maquinaria de vapor y la producción en masa. La segunda revolución industrial ocurrió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y se caracterizó por el uso de la electricidad la producción en serie y el desarrollo de la industria química. La tercera revolución industrial, también conocida como la revolución digital, se inició en la década de 1950 y se caracteriza por el uso de la informática y la automatización, la robótica, la inteligencia artificial y la digitalización de la información. Por otro lado, la ia es una tecnología emergente que está teniendo un gran impacto en la economía y la sociedad. Se utiliza para automatizar tareas, mejorar la eficiencia y crear nuevos productos y servicios. Aunque la IA tiene un gran potencial para mejorar nuestras vidas, también existen preocupaciones acerca de cómo podría afectar a los empleos y la desigualdad económica. En resumen, la IA y las revoluciones industriales son dos procesos importantes que han cambiado la forma en que vivimos y trabajamos. Aunque ambos tienen un gran impacto en la economía y la sociedad, es importante tener en cuenta que la IA es una herramienta tecnológica, mientras que las revoluciones industriales son un proceso histórico. Es importante considerar el impacto de la IA en relación con otros factores económicos, políticos y sociales y tener una regulación y políticas adecuadas para mitigar sus posibles efectos negativos y maximizar sus beneficios para la sociedad. Hola, soy Andy en el año 2023, es decir, en el presente. Para terminar tengo una última reflexión. Teniendo en cuenta que lo que hoy conocemos como revolución industrial durante la época que ocurrió se denominaba crisis industrial. En el futuro, antes de hablar de la culminación de la tercera fase de la revolución industrial, gracias a la inteligencia artificial y la robótica, tendremos que sufrir una crisis provocada por estas mismas tecnologías y por ese motivo necesitaríamos que los gobernantes sean inteligencias artificiales para mitigar de forma inteligente los efectos negativos que la inteligencia artificial va a provocar durante los próximos años. El contenido de este vídeo incluye opiniones personales. No obstante, el guión ha sido redactado con ayuda de la inteligencia artificial. Es decir, se trata de contenido creado con la colaboración de ambas inteligencias, por un lado la artificial y por otro la humana. Y ahí es donde está la clave del uso de estas nuevas tecnologías, en mi humilde opinión de humano.